Hoy, un gueto Riak, esta historia de este bien, porque me goce a ti. ¿Cómo lo usa? ¿Es concentrico al sentirse a ti? Pues es mal. Los cuales, los ricas, muchas y obrer en algunas, habían jabido en programar Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y muchísimas gracias por estar un día más con nosotros en este espacio virtual. Este es el tercero de los siete seminarios web organizados por Brescu y Casunta con colaboración de IOBE. Y a estas alturas, espero, espero que ya deberíamos ser personas hipocéntricas, Ahora, con esa antes de la, mi querida, y la esta oso sorroza que se han a de Como en anteriores ocasiones, el seminario web tendrá una duración de una hora y seremos, como he dicho, muy rigurosos con el cumplimiento de ese horario. Mincedia Visa Pitalman, du lehenengo orduerdia Anachigora Vera, Islarien Asadkena, Kenchutek, eta Garrénat, Partaide, que a erantzuteko. Cogalderi era en Vaya que Giteco era de DSSUE, ascían o eh, a Saluta Cosa preguntas y respuestas a talba. Después de la primera media hora de charla entre los ponentes, se abrirá el espacio de debate para que las personas participantes hagan sus preguntas. Para ello, por favor, eh, utilizar el botón preguntas y respuestas que encontráis justo debajo de la pantalla y no lo utilicéis, por favor, el chat porque es un poquito más lío. ¿Está de estética? Javier Castro de chicos ¿hay tu usted, Porque será él, Javier Castro Spida, co-director de este proyecto, quien ejercerá de moderador de esta sesión y quien al final nos dará también las claves de la siguiente fase del programa. Gerard, te verás cuando quieras, Javier. Ok, muchas gracias. Muchas gracias también a los invitados que vienen a, a darnos su opinión y, y discutir y comentar sobre estos temas de ser ecocéntrico en un contexto en, un contexto en el que esta discusión es, es muy importante. Voy a presentar primero entonces a Arancha Hacha. Arancha Hacha es licenciada en biología de la Universidad del País Vasco y tiene un máster en conservación y desarrollo rural por la Universidad de Kent. Desde el 2014, Arancha es directora de UNESCO, de UNESCO Echea, perdón. El Centro UNESCO al País Vasco que trabaja en los ámbitos de sostenibilidad, la educación, la cultura y los derechos humanos en, en el País Vasco. Alex Fernández Muerza es doctor en periodismo y profesor de comunicación científica en la UNED. Periodista de ciencia y medio ambiente e investigador del BC3 en comunicación del cambio climático. Premio especial Euskadi de periodismo ambiental y además Alex es muy activo en las redes sociales. Creo que cuentas con unos 3.000 seguidores, una cosa así, ¿no? Más o menos. Pues. Sí, bueno, algunos más, pero bueno, algunos más, aunque... Bueno, okay. Pero bueno, la, no vamos cifra, a hacer. Esa, la vanidad de, los, de, los, de las ya. redes sociales la vamos a dejar. Vale. Bueno, Arancha, ¿puedes comenzar un poco contándonos cuál es tu visión sobre este tema, por favor? Sí, eh, bueno, lo primero es eh, que Ricasco, Eushuy Cascucha de Tayobe. al conocer estas sesiones, la verdad es que la propuesta de participar en ellas me encantó porque tanto a nivel personal como a nivel profesional eh, para mí es una apuesta la, el, el ecocentrismo y además compartir con alex este espacio sí. pues eh, me esponja mucho más, ¿lo sabes, Álex? Sí, y Nos sentimos muy cómodos juntos y, y yo creo que estamos en el mismo camino desde hace tiempo, así que pues eh, una, una compañía maravillosa. Sí. Javier, eh, encantada de que nos guíes de la mano y que nos marques los tiempos, ¿de acuerdo? Yo voy a intentar ser... Puntual, pero, pero tú, tú nos vas guiando, que para, sí, eso, sí. para eso contamos contigo. Eh, yo os quiero hablar un poco de cómo veo yo, qué papel tiene o qué papel tenemos la sociedad civil en este proceso ¿no? de transición ecológica, del ecocentrismo y de una transición hacia un horizonte eh, transformado. Eh, entiendo que bueno, el aporte que yo hago es de lo que es la sociedad civil organizada, eh, es cómo ciudadanos y ciudadanas nos articulamos, nos unimos en torno a intereses que, que compartimos, a preocupaciones que compartimos y cómo eh, queremos ser un agente social activo en esos temas. ¿no? Si hablamos de eh, la transición ecológica, el ecocentrismo, de, de, de poner el medio ambiente. Más en el centro, o totalmente en el centro, eh, siempre hablamos de cómo son los retos, ¿no? de cómo los retos a los que nos enfrentamos son complejos, son poliedricos y necesitan muchas miradas. Con lo cual, la mirada de una sociedad civil fuerte, comprometida, activa, también es fundamental. Tenemos por delante eh, que hacer una apuesta social que sea colectiva, que cada cual... Desde lo que Naciones Unidas llaman, llamamos eh, responsabilidades compartidas pero diferenciadas, cada cual tiene que poner todo, todo el músculo en, en el proceso. Entonces, bueno, la sociedad civil, la, la, el mundo del asociacionismo, eh, tiene que estar ahí presente. Un ejemplo es un escuecheado y otro ejemplo clarísimo es escuicascuncha, ¿no? Cómo llevar a, a, a la acción colectiva el, la, la transición ecológica al ecocentrismo. Eh, a mí me gustaría eh, en este en de debate, eh, y también pues, por, por las, los ámbitos en los que trabajamos desde una escuchea, no solo hablar de ecocentrismo, sino de ecosociocentrismo, ¿vale? De meter el papel de el, la, la mirada social en, este, en esta reflexión, porque creo que van profundamente de la mano y porque eh, ya lo hemos aprendido eh, cuando no miramos la realidad en sus 360 grados y dejamos de lado algún aspecto, se nos cae. Por eso, cuando hablamos de la transición ecológica, tenemos que hablar de una transición ecológica justa, ¿no? Si no tenemos en cuenta qué impacto tiene en las personas, en los grupos más vulnerables, no vamos a poder llevar esa, esa transición a, a buen puerto. Entonces, ¿la sociedad civil que aportamos? Pues aportamos esas miradas también, las miradas de quien se queda atrás o quien se está quedando atrás o, mejor dicho, a quien estamos dejando atrás. Estamos dejando atrás el planeta, de eso no hay duda, y estamos dejando atrás a colectivos, a colectivos que sufren más los impactos de la degradación del medio ambiente, eh, que sufren más eh, los impactos del modelo productivo consumista en el que estamos arraigadas y arraigados, y que por ello necesitamos tener esa mirada mucho más presente, qué pasa con los refugiados climáticos, qué pasa con las comunidades indígenas, qué pasa con las comunidades rurales, que son productoras de alimento, que son custodias de los espacios naturales, pero que quedan muy fuera, en algunos casos, de las decisiones eh, de, de, de mayor impacto. Entonces, la sociedad civil tiene también ese papel ¿no? de hacer de puente entre diferentes agentes para amalgamar amalgamar miradas y hacer ese plan, esa apuesta conjunta, pues que sea lo más rica posible porque será la única forma de que sea realmente transformadora. ¿Cómo hacemos? De, ¿Qué otro papel jugamos? El, el de puente. Eh, lo, lo iremos viendo a lo largo de la sesión. Eh, en, en los temas de medio ambiente, el, el papel de la comunidad científica es fundamental, el generar conocimiento veraz, conocimiento actualizado, conocimiento... Eh, fidedigno, que pueda alimentar las decisiones, pero muchas veces se nos queda muy lejano del día a día de las personas. Y Alex, estoy segura de que lo mencionará también desde la, la comunicación, pero la sociedad civil también hacemos ese papel de digerir, de digerir la información y llevarla a la realidad del día a día de las personas. ¿Qué significa un aumento de dos grados de la temperatura global? Pues, pues eso así dicho, no tiene un impacto tan claro en, en, en la emoción de las personas, con lo cual es más difícil activarnos. Bueno, pues es papel nuestro ir dando claves mucho más concretas, mucho más cotidianas que puedan activar. Y ese es el, el, el otro papel que creo que podemos trabajar desde, desde la sociedad civil. Activar a la ciudadanía, a las instituciones públicas, al, al sector privado, a la academia, Activar proporcionando información veraz, proporcionando información concreta, ayudando a que esa información se convierta en conciencia. Eh, estamos infoxicados en algunos casos y eso puede generar un, un, un efecto de pantalla. Entonces eh, necesitamos que romper esa pantalla y llegar a, a la emoción, porque además eh, está más que demostrado que solo es a través de la emoción como podemos cambiar las actitudes. Y a partir... De esa concienciación y emoción, llevarlo a la acción. Y a la acción llevarlo también dando ejemplos, dando herramientas, eh, explicando qué impacto tienen las decisiones del día a día de cada persona. Eh, yo creo que a nivel de ciudadanía somos muy conscientes de ¿no? El, las, las R's. Reciclar, reducir, reusar, eh, la, la, la, la, la, la, la economía circular, somos como muy conscientes. Pero no tengo muy claro que ese conocimiento luego lo llevemos a la práctica. Entonces hay, yo creo que es necesario quizá ir de la mano a dar herramientas muy concretas para que cuando una persona tenga que tomar una decisión, ya se haya planteado de antemano esa decisión que no es tan sencilla, quiero decir, tengo que comprar un electrodoméstico, pues si ya hemos llegado al ejemplo de a la hora de comprar electrodomésticos, también puedes elegir y también tienes responsabilidad. A la hora de elegir mi destino de vacaciones, y este año además que todos vamos a repensar nuestras vacaciones, quizás sea un buen momento para para meter nuevos elementos en la ecuación, eh, pues pues, pues ¿Dónde voy a ir? ¿Cómo voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a consumir? ¿Con quién voy a estar? Ese tipo de preguntas hay que trabajarlas de antemano. Y yo creo que es a través de bueno, pues, organizaciones de la sociedad civil que trabajamos un poco en la sensibilización, en la educación, y en la transformación social. Tenemos también ese papel de ir dando, eh, de ir dando esas herramientas. ¿no? El mirar, el incorporar esa mirada de, de los colectivos vulnerables. Y, y yo aquí sí quiero hacer un... un un papel, un, un, un inciso ¿no? específico, hablaba del ecosociocentrismo. Eh, no nos podemos olvidar que la degradación del medio ambiente, los impactos del cambio climático, tienen un impacto enorme en los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo, en todo el mundo, incluso aquí. El, el, el, la degradación del medio ambiente impacta el derecho a la vida, a la vivienda, a la salud, al agua, a la paz, el derecho humano al medio ambiente sano, que si no está formulado como tal, como derecho humano, sí está recogido en muchos acuerdos. Con lo cual, ese, ese binomio entre medio ambiente y derechos humanos tiene que estar muy bien engrasado, tiene que estar, porque además es, estos son los ciclos que se retroalimentan positiva o negativamente. Si hacemos una, en, un, un, si, si avanzamos. En proteger el medio ambiente con una mirada de derechos humanos estaremos mejorando la calidad de vida de millones de personas y si mejoramos la calidad de vida de millones de personas para que accedan a una vida digna, con una mirada medioambiental estaremos reduciendo el impacto del medio ambiente sobre ellas. con lo cual eh, en, est en estas charlas estamos centrados quizá más en la parte medioambiental, pero no podemos dejar que, que, que no vayan de la mano. ¿no? Y ahí pues, eh, el ejemplo de la Agenda 2030 y cómo está muy interconectado los aspectos de desarrollo social y económico con el medioambiental y no se pueden desgranar, creo que es eh, fundamental. Y sobre todo, porque la degradación del medio ambiente en la que que vemos, que vivimos, que, que ya somos conscientes, que ya la ciencia es inequívoca, aunque haya todavía, eh, eh, no se me ocurren las palabras para decirlo suavemente, pero haya personas que se atrevan a poner en duda eh, la degradación medioambiental, la crisis climática. Eh, eh, si sí sabemos que es, es fruto del modelo productivo y de consumo que tenemos y eso eh, el impacto de la degradación del medio ambiente en la vida diaria de las personas es muy desproporcionado. Las, los territorios, sea a nivel global o a nivel más local, los territorios con un mayor, una mayor huella de carbono, una mayor huella ecológica, sufren menos el impacto de esa degradación del medio ambiente. Si miramos quiénes consumen y quiénes producen... ¿Quiénes eh, y, y dónde están las desigualdades socioeconómicas? El, el, el, el, el gráfico es muy claro. Hay, está muy focalizado el beneficio, y entendedme con muchas comillas, el beneficio del modelo de desarrollo que tenemos entre manos, eh, está muy focalizado en algunos territorios y el perjuicio en otros. Con lo cual, eh, la responsabilidad social que tenemos a la hora de dar respuesta eh, es si me equivoco. Eh, voy a ir ya, eh, sí. eh, ya, un poco dando las últimas pinceladas antes de, de, de ceder la palabra, eh, porque creo que es importante también poner la mirada en la realidad de hoy, de los últimos tres, cuatro meses y de qué nos hemos encontrado como sociedad. Hemos visto, quienes venimos trabajando con el medio ambiente y, y, en la, y en la transformación ecológica a tiempo, creo que muchas veces nos hemos preguntado por qué no conseguimos activar a la gente, por qué no se responde si es evidente que, es, que, la, que, la, que la problemática está ahí y que va a tener un impacto. Y de repente hemos tenido una emergencia sanitaria que ha derivado en una emergencia social, económica, de igualdad, de colectivos vulnerables en todo y una emergencia sanitaria en la que, por lo menos en nuestro territorio, la respuesta ha sido inequívoca. Como sociedad hemos querido parar esta crisis lo mejor que hemos podido y hemos llegado a un nivel de esfuerzo colectivo increíble, maravilloso, en mi opinión. Se habrán tomado decisiones, habrán hecho cosas mejorables, porque hay muchas cosas que hasta que no ocurren no podemos anticiparlas. Pero como sociedad hemos decidido que queríamos parar esta crisis. Pero la, la crisis medioambiental y social no, no hemos decidido como sociedad que queremos pararla. Eso es un, eso es un fallo, es un fallo que tendremos que ver por qué en unos casos sí y en otros casos no. Entiendo que, que un, un, un punto fundamental es la urgencia, el factor tiempo. En una crisis sanitaria como la del COVID, hemos visto el peligro a la, a, en la puerta de casa. Tanto geográfica como temporalmente, hemos visto las orejas a huevo muy cerca y hemos decidido que no queremos enfrentarnos a ese, a ese, a ese peligro, al, al peligro de no hacer nada. La pregunta es cómo podemos aprender de esto teniendo la ev evidencia científica que tenemos para el próximo peligro que sabemos que está ahí y que ya está, que ya es un hecho, querer también tomar las medidas colectivas para pararlo. Eh, yo creo que hemos aprendido, hemos aprendido que, que se puede, eh, evidentemente no a coste cero, y eh, tendremos que ver en qué medida vamos a ser capaces de valorar el coste que va a tener eh, el tomar medidas frente a la crisis climático, social, medioambiental y el coste de no tomarlas que quizá venga más tarde el coste pero que eh, la evidencia nos dice que va a ser mucho más elevada Yo si os parece eh, cedo aquí mi espacio y escucharé con mucha atención a, a Alex. Muchas gracias Muchas gracias Aran. Eh, Aran Hay una cosa que sí interesante que tú mencionas que lo, lo planteamos luego en el debate, uh -huh. entre quién toma las decisiones que implican al conjunto de la sociedad eh, que has puesto un buen ejemplo en términos de dónde están los campos de decisiones en, la, en las crisis. Ya, ya volveremos sobre ello. Alex, tu turno. Gracias, eh, Javier. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tengo más o menos para yo organizarme? El que yo te diga. Vale, pero bueno, pasa <risa> muy... pasa una, Es una broma, es una broma. <risa> unos 10 minutos, unos diez minutos. Vale, vale, vale. vale. Pues nada, a ver, eh, intentaré ser breve. Eh, bueno, muchas gracias, que Casco, a Eusko y a Cascuncha y a yo, por supuesto, por, por haber organizado este esta ciclo de webinars y, y, bueno, a todos vosotros por, por participar en, en ellas. ¿no? Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, con lo que ha dicho Ara, ¿no? El, eh, por, por destacar dos aspectos de, lo que, de todo lo que ha dicho ella, o sea, desde luego la transición ecológica no va a poder ser, ni transición ni ecológica si no, va, si no es justa, si no es justa. Estamos viendo, por ejemplo, cada, con cada crisis cómo se acentúan las desigualdades. Ahora mismo, por ejemplo, con la del coronavirus también lo estamos viendo, la gente con más eh, problemas eh, está viéndose todavía en peores eh, condiciones, ¿no? Y la crisis climática es igual, eh, toda cualquier otra crisis, y además todas las crisis Todas estas crisis están interrelacionadas, por lo que comenta también Adam, porque es un problema que afecta a lo económico, que afecta a lo social, que afecta a lo ambiental, eh, nos afecta a todos como sociedad. Entonces, eh, cualquier cosa que surge, que cualquier problema que surge, nos afecta a todos. Y además en un mundo tan global como el que vivimos ahora, está todo tan interconectado que cualquier cosa que creamos que está tan lejos, nos va a afectar de alguna manera tarde o temprano, ¿no? Y eso también lo tenemos que, que percibir. Eh, lo que pasa que el problema es eso, ¿no? La manera que tenemos de percibir las, los, los riesgos y los, y, las, eh, y los problemas, ¿no? Y las crisis, ¿no? Eh, Claro, no es lo mismo que tengamos delante, eh, yo qué sé, un fuego que se te está cayendo la casa o o que ves el peligro inminente como ser humano, actúas, reaccionas si y echas a correr, y da igual que seas de izquierdas, de derechas, de ultraderechas, o ultrasizquierdas, o seas ecologista o antiecologista, tú echas a correr y ves el peligro y, todos, y te, con todas las personas que están a tu lado, reaccionas y, y actúas. ¿Qué pasa con la, con la crisis climática? Pues que no lo vemos, no estamos viendo el problema tal cual como es una... Una emergencia, ¿no? Que desde, también desde el punto de vista de la comunicación se podría debatir, ¿no? El, el, eh, si no es no es eh, igual muy acertado utilizarlo como emergencia, el, el término emergencia climática, ¿no? Porque es un, no, no lo vemos como una emergencia, no es un incendio que, que estemos viéndolo y por eso no reaccionamos y no nos lo creemos, ¿no? Eso, eso es un problema. Y luego otra cuestión también es el tema de los conceptos. ¿no? Eh, nosotros utilizamos, nosotros digo como. Personas que nos movemos en el mundo del medio ambiente, la sostenibilidad, eh, el tema social, etcétera, pues controlamos, por supuesto, más o menos sabemos lo que es la transición ecológica, lo que es la sostenibilidad, los ODS, eh, pero salimos de ahí, salimos de, nuestra, de, de, de, de nuestros círculos, ¿no? vamos a la gente de la calle, ¿no? como se suele decir, a mi padre, a mi madre o a, quien, a mi amigo, a los que nos encontramos a la calle. Y ya la cosa cambia, ya pues igual hay gente que ni, ni, ni, ni lo sabe, ni le importa, él va a su día a día, me le pregunta si recicla o no y dice que es eso? ¿de que me estás hablando? Y todos sí. pensamos que somos súper verdes y que está avanzando la cosa y que igual te lleva sorpresas cuando hablas con tu vecino o cuando hablas con un amigo que pensabas que era súper concienciado y resulta que él, pues no. Eh, entonces el... El, el, ahí estaba uno de, las, de los desafíos, ¿no? que tenemos que, que hablar, bajarnos a ese terreno eh, y, y hablar mm, con el lenguaje del, de, de las personas, de la calle, del día a día. Eh, hablar de, los, de, de, por ejemplo, eh, qué, qué ventajas tiene para cualquier persona eh, el que actuemos contra la crisis climática. Aquí, por ejemplo, se han puesto ejemplos con el tema de, de, del coronavirus, ¿no? como la gente ha podido ver desde sus ventanas, desde, desde sus casas, pues bueno, la naturaleza, cómo la echaba de menos o que, que la, la contaminación de las calles pues ha, ha, ha, se ha disminuido. Eh, bueno, se, se ha podido ver de alguna manera, que no es tampoco la real, ni mucho menos, pero sí que se ha podido entrever, o personas que hemos podido echar de menos, eh, mejoras ambientales eh, en, en tu alrededor. ¿no? Y, y bueno, pues por qué no aprovechar eso y decir, eh, llamémoslo como queramos, transición ecológica, ODS, da igual, el concepto es lo de menos, es plantear qué queremos, queremos mejorar como sociedad, queremos tener, vivir en sitios más ecológicos, eh, más justos, entre todos, con, una con unas comunidades sociales, con los lazos más unidos, que todos nos apoyemos, que ayudemos eh, no solo al que está aquí, sino a las personas que están allí, y también incluso hasta desde un punto de vista egoísta, porque si ayudamos a los que están allí, eh, nos ayudamos a nosotros también, no de alguna manera. ¿no? En eh, este mundo se seguimos, que seguimos tan glo globalizado, si ayudamos, por ejemplo, a esos mercados de China que estaban allí haciendo todo esto de con animales y no sé qué, si no nos cargamos la naturaleza que hubiera habido en, en esa zona y no hubiera saltado el patógeno, pues estaría, ahora no estaríamos hablando, por ejemplo, de una crisis pan de, de pandemia. Eh, pero para eso hay que ser conscientes de que tenemos que no solo pensar en nosotros como, como vascos, como españoles, como europeos, sino pensar como seres humanos, como algo global. ¿no? Y eso es también lo que nos falta, ¿no? pensar como humanidad en general. Da igual que seas de un lado, de otro, rojo, verde, azul. Y porque lo, todos los problemas van a ser así, cada vez más, más globales, ¿no? Y nos vamos a tener que ayudar entre todos, esperamos o no. Eh, otra de las cuestiones que quería plantear era también el... Eh, el eso, ¿no? Precisamente el, el hablar de, del tú a tú a la gente. Eh, de, eh, tenía que apuntar un... que me gusta un un vídeo que animo a todas las eh, personas que nos están viendo que, la, que lo vean. Es, ella es una climatóloga canadiense, se llama Catherine Highhoe. Eh, si eh, igual el nombre es un poco complicado, pero bueno, si buscáis en, en, en, en Google, Google eh, la charla TED, lo más importante que puedes hacer para combatir el cambio climático es hablar de ello. Esta mujer ha conseguido más de 3 millones de visualizaciones en en esta charla TED. y ya lo que nos viene a decir, ella es, es una buena científica, una buena divulgadora, y ella cuenta pues una, una anécdota, ¿no? Cuando ella estaba hablando de, del cambio climático en Estados Unidos, en una, en, vive en Texas, sitio súper conservador, súper super, pro-Trump, y ella habla del cambio climático y de repente le para, le, para, le para una persona y le dice, oiga, usted es de izquierdas, ¿verdad? Eh, y dice, no, soy canadiense, es un poco por la broma de decir, a ver, ¿qué más da que seamos de izquierdas, de derechas, que sea de un lado? Es que el cambio climático nos afecta a todos y hasta que eso no lo tengamos claro eh, va a ser un tema de enfrentamiento político. Tenemos que eliminar ese enfrentamiento político y pensar que es una cosa que nos afecta a todos y que tenemos que luchar entre todos y entre todas para, para eso. Y hasta que eso no lo consigamos eh, va a ser muy complicado hacer de frente eh, de esa manera, ¿no? Eh, coincido también con lo que decía Aran, el tema de la emoción. Eh, desde el punto de vista de la comunicación, por supuesto, y como periodista, eh, los datos son fundamentales y esenciales. También está habiendo una falta de información, de información en el sentido de la palabra, de información de calidad, no de, de esa infoxicación que decía Aran, de datos que no están contrastados, incluso manipulados, eh, ya no digo las, eh, los bulos, ni que eso ya es aparte. Eh, esa es el, la cuestión ¿no? eh, la información veraz y contrastada eso es esencial para poder saber lo que está pasando pero necesitamos también emocionar a las personas, llegar a, a, al corazoncito de cada uno y que pueda de, de esa manera eh, reac, que reaccione o que reaccionemos todos ¿no? de alguna manera eh, con, con, yo diría que necesitamos esas dos cosas que estén perfectamente unidas la información, por un lado, datos reales de lo que está pasando, eh, datos que a veces no nos gustarán con lo, que nos, con lo que nosotros pensamos. Tenemos que escuchar a los diferentes, a las personas que no piensan como nosotros, eso nos va a enriquecer. Tenemos que ver a, a, a los demás también y ver otros puntos de vista, porque eso al final va a ser lo más enriquecedor. Y también la emoción emocionarnos, eh, eh, hablar a las otras personas y eh, volviendo un poco a lo que comentaba esta mujer, Catherine Hayhoe eh, ella decía eso eh, lo, que más, lo que mejor podemos hacer contra el cambio climático como personas es ir a donde la vecina, ir a donde nuestro familiar, ir a donde nuestro grupo de, yo que sé, de vecinos, a nuestros compañeros de trabajo eh, nuestros círculos cercanos y hablar, pero no como climatólogo, no como experto no como... De, no como... Eh, votante de izquierdas o de derechas, no, como personas, lo que nos afecta a nosotros en nuestra vida cotidiana, cercana, ¿cómo podemos eh, solucionarlo? ¿Qué nos va a beneficiar también? Y también, ¿qué cosas pueden cambiar que no sean buenas? Por eso, eso esa transición ecológica tiene que ser justa, porque va a haber sectores que van a salir eh, perjudicados, pongamos por caso. Eh, el sector del, del automóvil. Hemos visto ahora el caso de Nissan. Todas las personas que van a ir a la calle porque es un sector que tarde o temprano no está encajando. Bueno, pues ¿cómo podemos hacer? El sector del petróleo. Pues el petróleo en una transición ecológica ya no puede estar. Todas esas personas que trabajan en ese sector no las puedes decir, hala ahí os quedáis y vamos a ser ahora todos súper ecológicos, vamos a poner todos eh, paneles fotovoltaicos y todos felices. A esas personas hay que darles una salida, hay que darles una forma de, de seguir viviendo, que tienen el mismo derecho que todos, y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta también. Y, y ya por último, el último así idea que quería aportar es que tampoco nos tenemos que agobiar, no tenemos que caer en la ecoansiedad, ¿no? en decir... Es que si yo no reciclo todo, porque ahora si yo no pongo en mi casa todo súper ecológico, si yo ahora no estoy en 20 ONGs, eh, si yo ahora no, yo qué sé, voy a las concentraciones de con el, por el clima, pues entonces es que no puedo, no soy inútil, no, lo que estoy haciendo no es suficiente. No, todo lo que hagas va a ser suficiente, hay que verlo en positivo. Cuanto más lo hagas mejor, no te agobies no pienses que no lo estás haciendo bien porque puede pasar que al final digas ¿para qué voy a hacer algo si no es suficiente? Y entonces dejas de hacerlo y entonces ahí ya es lo peor porque ya paralizas. no poder, no poder Por eso digo no caer en esa ecoansiedad ¿no? y que no te juzguen los demás. No, es que tú fíjate el vecino que es de la organización, yo qué sé, ecologista tal y hace esto. En cambio tú simplemente solo... Solo reciclas, por decir algo, pues, pues tú también tienes que hacer, tu, tu, tu aportación también es buena. Intenta hacerlo, cuantas más cosas mejor, evidentemente, pero no te agobies. Te agobies porque si no te paralizas, y si tú te paralizas, tu vecino te paraliza, todos nos paralizamos, entonces ya no hay nada que hacer. Y ya yo creo que con esto me creo que es suficiente para, para darle debate a la cosa. Sí, muchas, muchas gracias. Muy, muy interesante porque aquí hay tres o cuatro temas. Ahora voy a dar la palabra a alguien que hace una pregunta, un comentario. Eh, a, a surgen tres o cuatro temas, este, pequeñas intervenciones. Uno de ellos es el tema de la educación, es decir, la traducción de una información que es muy especializada a un, a un modo más o menos simple que nos permita aportar, digamos, una información relevante, que nos permita... Um, en todo caso, actuar, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con los impactos, la geografía, la geografía del impacto, del estilo, lo que tú comentabas, Adam, del estilo. No todo el impacto no se ve en todos los sitios de la misma manera, hay una especie de geografía del impacto, y también hay una idea de la geografía social, es decir, efectivamente, cuando en la transición ecológica unos pierden y otros ganan. Como todas las innovaciones, cuando uno innova, siempre hay alguien que pierde la innovación. Eh, y creo que un ejemplo interesante es el tema del, del COVID, en el sentido de que finalmente han sido los gobiernos que han decidido que nos ponen todos en cuarentena, ¿no? Uh -huh. Por tanto, aquí está la cuestión también de quién es el activista más importante o más relevante en el proceso. Los ciudadanos, desde luego, pero también los gobiernos. Habría que discutir también cuál es el rol de cada uno en el proceso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una, un pequeño comentario... Eh, de Bianchi Aguirre, que nos cuenta, que bueno, que dice que hay una urgencia de acuerdos de Estado a niveles distintos y que va desde el pueblo, el barrio, la ciudad, la provincia, etcétera, que en definitiva necesitamos estructurar un acuerdo, distintos niveles de pactos, ¿no? O sea, el pacto no, puede, no es lo mismo que un pacto político, que un pacto ciudadano y que un pacto de barrio, digámoslo así. Por tanto, yo creo que está bien este comentario porque nos marca los la, la, distintos niveles en los que podemos intervenir, ¿no? Por tanto, Creo que están estos temas de la geografía del impacto, la geografía social del impacto, la transición y la transición justa que decías. Pero yo quisiera presentar, hacer una pregunta más, eh, más radical y a ver qué opináis sobre esto. Imaginémonos ¿no? que efectivamente, sacando la experiencia del COVID, en donde el gobierno, los gobiernos han decidido que todos en casa y con un sistema de... de ¿no? ¿Qué sucede si el gobierno hace lo mismo con el de medio ambiente? Y dice, voy a cortar el agua. Os voy a dejar tres días sin agua. Porque está contaminada. ¿Qué sucede en ese escenario? Si está contaminada. No importa, no, no está no, contaminada. Pero es lo cortamos, es, es, el agua y decimos, pasa por in, experiencia. Es, es que hay, experiencia. Creo, hay, un, hay un matiz. Si está contaminada, entendemos que nos están protegiendo del inmediato, y entonces, bueno, sí. La protección inmediata, sí. Si lo que estamos es haciendo restricciones de agua, un racion racionamiento del agua, un uso racional del agua y que como no somos muy racionales como consumidores, eh, nos tienen que ayudar o incentivar o forzar a hacerlo, eso yo creo que generaría. Eh... Voy a responder a la encuesta. Ah, a mí Javier, también. Me de Javier, explica, explica la encuesta y, y, sí. y. Vale, porque aquí hay un tema. La encuesta dice que hay una hay una parte que nos hace falta más información uh -huh. o más experiencias. Cuando decimos más experiencias, tiene que ver con pasar por las emociones, pasar por la experiencia de estar en cuarentena, pasar por la experiencia que te falte el agua, pasar por la experiencia que no tengas luz, ¿no? Uh -huh. Porque hay un conjunto de impactos. Entonces, si pasas por la experiencia, tomas conciencia mayor conciencia que si solo te dan información. Eso uh -huh. es lo que quiere decir uh -huh. la encuesta, ¿no? Uh -huh. Básicamente. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues mientras, mientras nuestras participantes nos van respondiendo, lo que decía, si, si vemos que es una... o sea, estamos muy acostumbrados y muy eh, viciados con el inmediato. Si el agua está contaminada y me, la, me restringes porque, porque me proteges, eso sí. Si lo que está ocurriendo es que estamos haciendo un derroche de agua, nos hemos acostumbrado como países enriquecidos sí. y como territorios enriquecidos a como puedo hacerlo, voy a hacerlo y como tengo acceso, tengo derecho a hacerlo y lo voy a hacer. Entonces no habría forma, o sea, sería si un gobierno decidiese hacer eso, ese gobierno probablemente eh, tendría eh, una oposición no solo política sino social radical porque eh, nos hemos construido en el individualismo. Y como puedo, lo hago. Y otra cosa es que deba, otra cosa es que necesite, y otra cosa es cómo defino lo que necesito de verdad y lo que me he creado como necesidad. Entonces, eh, para que... Hilando un poco las, las, sí, las intervenciones, sí. las que leo aquí, y, y, no, y, y, la, y los temas que, que has tratado. Eh, para que... Sí que es cierto eh, que las decisiones políticas, tanto de lo más pequeñito, de lo más local a lo más global, necesitan de una apuesta firme. Las, la, las decisiones de transformación necesitan una apuesta firme. Pero, eh, fíjate, cuando estábamos en Nueva York para la adopción de la Agenda 2030 en el año 2015, había un político escocés, que se le veía como muy entregado, muy, muy entregado a llevar la sostenibilidad en todos sus aspectos a las políticas públicas. Me decía... No podemos ser nosotros los únicos valientes, yo no estoy diciendo que siempre sea el caso, ¿eh? pero decía, no podemos ser los únicos valientes, vamos a tener que tomar decisiones duras. necesitamos saber que si tomamos esas decisiones vamos a poder contar con el apoyo social, no el apoyo social de votarte en las próximas elecciones, sino el apoyo social de esto necesitamos y nos comprometemos, porque si no lo que estamos acabando, o sea, echamos... Achacamos a las instituciones públicas y al juego político ese cortoplacismo que lo tenemos mucho más arraigado en el día a día de, de como ciudadanas y ciudadanos. Entonces, sí, sí necesitamos eh, acuerdos, pero es que no estamos acostumbradas a tener acuerdos ni a trabajar desde los acuerdos. Necesitamos líderes, pero cuando un líder eh, toma decisiones duras, no se espera a ver si esas decisiones han sido acertadas o no, se, se, se machaca. Entonces, eh, estamos pidiendo, estamos viendo la paja en el ojo ajeno y estamos desresponsabilizándonos profundamente. Alex, ¿qué opinas? Luego voy a hacer una intervención de, un, de una pregunta que tenemos aquí. ¿eh? Sígueme, Alex. Eh, a ver, el, el tema de que necesitamos líderes y comprometidos y tal, eh, vamos, está, está claro, yo también me apunto. No sé, igual por sacar algún ejemplo igual, eh, de ahora, eh, no sé qué ve como veis el caso de, de Nueva Zelanda, ¿no? que está la, la su primera ministra, bueno, su primera ministra, un poco por encabezar, pero supongo que es un, un equipo y, y demás, no eh, que están impulsando en su país, no e incluso cambio de modelo económico, una economía del bienestar o algo así, creo que la, que la han llamado. Y ya, la, o sea, quiero decir que está ya aprobado, no es una cosa voluntaria, sino que ya lo quieren a cambiar y, y demás, ¿no? Eh, entonces, eh, el tema es que parece que si hay voluntad política, eh, esos líderes que dice Aran, eh, que, que comprometidos y tal, pues igual se pueden hacer cosas, ¿no? Eh, o sea, quiero decir que no es nada imposible. Eh, sí que igual eh, Nueva Zelanda es un caso un poco peculiar, pero bueno, ya empieza a haber otras experiencias, ¿no? En otros sitios eh, así de que ya están tomando decisiones... Eh, Vamos a llamarlas arriesgadas para un político que solo ve en el corto plazo y piensa en que saldrá reelegido el o no saldrá el elegido, y eso es lo que le lleva a él o a ella a cambio, a, a tomar posturas, ¿no? Pero parece que empieza a ver ahora alguien ya que dice, bueno, ¿por qué no vamos a empezar a hacer política como una política en el nombre como de, de su origen, ¿no? para, uh -huh. para hacerla para, para, el, para el bien de la, de la sociedad, ¿no? Tenemos aquí una pregunta interesante eh, que nos hace, no, no alcanzo a distinguir quién es porque ya, ya no veo de lejos, eh, entonces dice, si no nos parece que hay un debate profundo entre poder hacer y lo que debo hacer, entre el poder y el deber, ¿no? Absolutamente. Eh, porque a veces el deber es una cosa y el poder es otra, y la cuestión de las políticas es que no hablan tanto del deber, sino da las, las condiciones para que podamos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la pregunta entre poder hacer, poder y, y, y deber es interesante en este punto, ¿no? Yo creo opinas? que es muy interesante en, en dos vías, entre lo que tengo responsabilidad de hacer eh, y luego cómo eso puedo llevarlo a cabo, porque, porque una, una cosa son las responsabilidades y otra cosa es la capacidad que tiene ¿no? cada cual o cada organización o cada institución para transformar la realidad y dar respuesta a esa responsabilidad. Y luego está eh, la, la, la pregunta de dentro de lo que yo puedo hacer, eh, de, no, dentro de lo que yo quiero hacer, eh, o sea, es el, el poder, el deber y el querer. Vale. ¿no? Siempre están alineadas. Entonces, en ese sentido... El, eh, hay veces que pueden, pueden estar en una misma línea pero con gradiente, o sea, tengo quiero hacer mucho, debo hacer mucho, pero luego puedo hacer poco, pero es que puede que eh, deba hacer algo y, es, y quiera hacer lo contrario. Y entonces esas incoherencias, y estoy hablando en todos los niveles, ¿eh? a mí me gusta, me gusta o sea, y parte del trabajo que hacemos nosotras es eh, tratar de influir en... en en las políticas públicas y eso es una responsabilidad enorme pero creemos que en este tema en concreto la, la responsabilidad individual es descomunal es descomunal y, y las incoherencias entre querer poder y, y, y deber es que están muy la, condición humana, ¿no? <risa> la, sí, la condición humana sí. no la condición humana Alex qué, ¿Qué, ¿qué sí, opinas sí, de esto sí sí. sí sí es a ver es muy complicado el unir el poder y el y el deber hacer no o sea igual también nuestros amigos y amigas de la educación ambiental también seguro que nos pueden decir ¿no? que hay que hacer ese trabajo previo de educar a la, a la gente para que lo que al final no haya que llegar al, al tiene usted que hacer algo porque eh, yo que sé si no yo veo que, que hay que hacerlo y puedo hacerlo, pues lo voy a hacer no hace falta que nadie me diga que usted debe hacer eso, ¿no? Eh, pero al final sí que es verdad que hay, hay veces que no queda otra y que pues hay que de, también que tienes que decirle a, a la gente, sobre todo a la que no quiere hacer, que, que debe hacer. Sí, exactamente. Acá Maite plantea una pregunta muy buena, a ver. en donde dice, eh, ella cita al Papa Francisco, eh, en donde habla sobre el clamor a la, de la tierra y el clamor de los pobres, ¿no? Y entonces pregunta, ¿cuál es el papel que tiene la Iglesia o en general las religiones en la transición ecológica? Muy buena, Maite. ¿eh? Sí. A, ver, a ver cómo salen de esta. No, yo no, no tengo yo, nada. A ver, eh, yo vuelvo a... insisto en el argumento que planteaba al principio. Aquí tiene que entrar todo el mundo, sean, sean eh, católicos, ateos, agnósticos, budistas... Eh, todo el mundo, aparte el, el, el Papa Francisco sí que es verdad que tiene un, ese punto que le ha dado de plus a, a bueno lo que comentaba, ¿no? El amor por la tierra y el amor por los sí, pobres. Exacto, exacto, uh -huh. exacto. Entonces sí que él ha incorporado en su discurso el tema ecológico que al final, bueno, que... Que, que, que en todas las, esta, la, todas las religiones también subyace, ¿no? Como ese, ese respeto a la vida y a, bueno, y a la naturaleza también, ¿no? O sea, que luego ya podríamos entrar en otro debate de cómo sí, las religiones se han acabado pervirtiendo ¿no? por, por los seres humanos otra vez, ¿no? Pero bueno, eh, vamos, yo estoy plenamente de acuerdo en que, que tienen que estar también, por supuesto, las igles, la iglesia y la iglesia, todas las iglesias, todas las religiones. Sí, sí. Yo me parece súper interesante que porque hemos hablado de, de responsabilidades compartidas, hemos hablado de liderazgos y las religiones mayoritarias son grandes prescriptoras y generadoras de opinión. Son, han sido durante milenios los influencers de la tierra. <risa> <risa> ¿Y, qué, o sea, ¿Y qué necesitas para vender tu producto? <risa> Un influencer. Pues, pues sí, que... Sí. Pues sí, ciertamente el caso del Papa Francisco creo que es un caso que ha activado y movilizado a una cantidad, una, un nivel de la sociedad muy elevado, muy elevado. Creo que, que todas las religiones en sí eh, deberían, las mayoritarias, las minoritarias deberían hacer una lectura y de hecho no hablarían, no sé si tanto de religiones, pero incluso el papel de la espiritualidad como eh, la espiritualidad nos ayuda a ubicarnos dentro de, eh, dentro de nuestro entorno, dentro de, nuestro, dentro de nuestros congéneres, nuestro planeta, nuestros eh, con especies y eh, qué papel tenemos en ese punto. Entonces, eh, creo que las religiones mayoritarias, como grandes influencers, tendrían que subirse sin, la, sin ninguna duda a, esta, a este tren, pero también creo, no solo por... Como lo dice el Papa, vamos a hacerlo, sino reflexionando sobre, eh, a nivel individual, ¿no? Una perspectiva mucho más, menos egocéntrica y mucho más articulada con, con, pues con lo, el planeta y el universo en el que nos movemos. Ahí hay. Bueno, mucha no sé, tela, ¿no? Mucha, mucha tela, tela. Mucha tela. tela a nivel de filosofía y de espiritualidad. Pero claro, aquí... es, que, es que nos hemos separado mucho también de eso. eso también. Es verdad. También. Aquí hay otra pregunta que también tiene mucha tela, ¿eh? Dice, a ver, a ver, porque acá hay una cuestión que dice muy bien, el cambio, el cambio climático está muy bien, pero dice, es necesario educar a la ciudadanía, pero ¿qué pasa con el poder industrial? Y ese es el gran conflicto entre ciudadanía, ¿quién contamina más? ¿Quién tiene que cambiar primero? ¿La ciudadanía a través de su educación, su concientización o el sector industrial a través de unas políticas diferentes? Claro. No, desde luego que la, el sector industrial económico es clave para esta transición ecológica porque precisamente eh, dentro de lo que es el, el problema en sí es esa, ese uso eh, sostenible de los recursos, de los recursos eh, energéticos, eh, recursos naturales, etcétera. Y ahí el papel de las empresas eh, es esencial. Entonces, eh, tienen, que, tienen que entrar cada vez más y, claro, lo que pasa que son eh, las más las que más han incidido en el problema son las que menos interesadas están en, en poner la, <risa> las soluciones, ¿no? Pero también es verdad que no les va a quedar otra porque, en el caso de la, del petróleo, si se si, cambia, como es un recurso eh, que no es renovable, no se le va a acabar, entonces van a tener que cambiar de negocio. Eh, quieran o no, eh, y pasa que eh, ahí está la, la cuestión que les dé que nos dé tiempo a los demás para que no, antes de que acaben, se acaben con el planeta, ¿no? Que dicen, bueno, en 30, 40 años, pues bueno, pero, pero pues, es que ya hace falta tomar decisiones ahora, ¿no? no dentro de 40 años cuando ya no haya petróleo o que ya sea tan complicado extraerlo que no, que no sea económicamente... Eh, bueno, pues ¿no? eh, interesante hacerlo, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que por, por ponernos en por positivo, eh, hay un movimiento cada vez mayor de empresas, de grandes empresas, de eh, también líderes empresariales que también hacen falta aquí, de, de decir, bueno, hay que cambiar esto, por eh, si, aunque sea simplemente por una cuestión puramente egoísta, ¿no? De decir, este, este negocio no nos, ya no da más de sí, vamos a buscar otro, otro negocio, ¿no? Los Rockefeller eh, que antes eh, pensaban en, en petróleo ahora resulta que piensan en renovables porque ven que es el, el negocio que va, que va a, a, a, a funcionar de verdad, no no por cuestiones ecologistas o porque somos muy verdes, sino porque es un negocio que va a funcionar eh, porque ya está consolidado porque porque es el y encima, además, nos va a permitir vivir en unos, eh, unas condiciones eh, eh, mejores, ¿no? Entonces, pues es, es, es un buen negocio, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. En, yo también voy a ir un poco por la parte positiva, eh, porque la negativa ya la tenemos muy trillada y, y, y o sea, ya, ya sabemos, ya sabemos, entonces no, no, no aporta. No, aporta, ¿eh? Aporta y eh, tiene que estar ahí, pero bueno, como, como me subo al, al carro del optimismo, eh, ya a nivel internacional, eh, ya hay muchas pistas que la, la, la, la gran empresa, la gran transnacional... Eh, o algún no, no todas eh, ni, ni mucho menos y, y, ni, ni siquiera las, las suficientes pero eh, los fondos de inversión eh, están evolucionando porque se han dado mm. cuenta de que la mecha corta eh, también es rendimiento corto y ahí bueno pues eh, ahí eh, hay un experto de, del pacto mundial que es javier cortés que es maravilloso y que os animo a a escucharle y a leerle, eh, él eh, bueno, va explicando cómo eh, los, fondos interna los fondos de inversión internacionales más grandes eh, ya eh, no hacen inversión inmediata, ya están haciendo inversión a medio y largo plazo con criterios muy definidos y muy alineados en algunos casos con la Agenda 2030, porque entienden que la sostenibilidad también eh, tiene una repercusión directa sobre el beneficio de su de su inversión, ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, eh, habrá que ir apostando por unos modelos que, que vayan más en esa dirección. Y de todas formas, cuando hablamos de la industria y del ¿no? industria y ciudadanía, ¿para quién produce la industria? Eh, en última instancia, ¿quién consume el producto de la industria? Eh, no hay un mundo paralelo donde se van todos lo, la maquinaria pesada. Eh, esa maquinaria pesada o la, la gran, el gran consumo de recursos y gran emisión de contaminantes y CO2 y demás, está generando productos que en última instancia son de uso de la ciudadanía, no de toda, porque de ahí tampoco hay igualdad. Entonces, claro, eh, ahí hablaban del poder del consumismo y la influencia en el cambio climático. Fundamental, fundamental. Que los fondos de inversión quieran mirar a medio o largo plazo en la sostenibilidad para poder tener un rendimiento decente, y que, ¿no? y que la industria pesada tenga esa presión por arriba y también por abajo del consumidor y hay un montón de campañas de boicot, porque es una, una herramienta de incidencia, de boicot a, a empresas que ha girado eh, 180 grados la política de una empresa. No, eso no lo podemos diseñar. La pregunta es en qué medida también como consumidores queremos pagar algo más o renunciar a algún tipo de productos o no cambiar de móvil cada X tiempo. Sí, no, es otra cuestión. También el, el nosotros como consumidores y como ciudadanos eh, pues, eh, concienciarnos de que consumir más no es ser más felices, también, ¿no? eh, eh, ¿Para qué queremos más, cada vez más cosas? Eh, si tampoco nos sirve para estar mejor ni para ser más felices. Eh, y, y luego también el tema, también, claro, es toda esa presión que dice Aran eh, desde la ciudadanía, eh, también desde las instituciones, desde la, de la política, desde los gobiernos. Si eh, los países eh, aplican leyes que, que a, aspiran eh, a esa transición ecológica, las empresas se van a tener que mover en esas legislaciones, en esas, eh, en esos, mm, en, con esas reglas. Entonces, cada vez va a serles más complicado a los que no asuman esa línea tener beneficios. Y si no tienen beneficios, van a salir del mercado. Entonces, está todo muy interrelacionado. Ciudadanía, eh, eh, economía, política... Eh, todo, pero todo tiene que converger a la misma vez ¿no? y de la misma manera, ¿no? si no, no funciona. Bueno, pero aquí tienes, por ejemplo, otro, otra pregunta que va a otro eje también, que también es, es, es el tema de las zonas rurales y el tema de si efectivamente eh, deberíamos impulsar eh, grandes inversiones públicas en las zonas rurales para que se desarrollen sin perder las raíces y sin eh, impulsar esta cuestión que... que que es muy importante que es el despoblamiento de las zonas rurales y con su impacto medioambiental que tiene todo esto de la sobreurbanización no aquí hay el otro eje digamos ciudad urbano o si sea, estamos en el tema de industria industria ciudadanía ¿No? El poder de Estado, el poder de Iglesia y ahora tenemos el tema rural y urbano. Está todo muy completo. Sí, sí, está completo. Habéis pasado un buen guión a, a, no, no, a las la verdad personas que sí. La verdad es que... ¿Qué ¿Sí opináis sobre la cuestión esta rural-urbano? Que yo creo que es, otro, es un tema muy importante también. ¿eh? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, bueno, yo, a ver, cuando hablamos de grandes inversiones públicas, eh, no sé el concepto grandes o no, yo creo que lo que se trata... Y también por, por un principio de igualdad es de hacer inversión pública para que eh, la, las personas que viven en entornos rurales eh, tengan un acceso a una calidad de vida y a unos servicios públicos eh, que, no, que no estén tan lejos de los estándares que hay en las zonas, en las ciudades. o sea Yo creo que ese es el punto fundamental. Quien decide vivir en una zona rural o quien vive tradicionalmente en una zona rural una principal razón para, para, des, para despoblar esas zonas es una, la calidad de vida o los estándares de calidad de vida que hemos decidido que, que, que son prioritarios en las zonas urbanas, pues hay mayor acceso a servicios y demás. También, eh, no solo creo que sea inversión pública en servicios, sino eh, cómo eh, eh, recompensamos justamente a las personas que viven en entornos rurales y que en muchos casos son los productores de los alimentos que tenemos en nuestra mesa. Y en qué medida eh, está la cadena de valor, y eso ha habido hasta poco antes del confinamiento, eso estaba muy sobre la mesa, algo que ahora se, se, ha, se ha desaparecido un poco, en qué medida el valor del trabajo de las personas que trabajan en el ámbito agrícola, por ejemplo, está reconocido re con una remuneración digna no lo está, no lo está. Entonces, bueno, yo creo que es inversión pública, no especialmente en infraestructuras, Tengo algunos casos sí, pero creo que más en servicios públicos y también una remuneración digna, que en este caso creo que todavía está lejos. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Aran. Y bueno, igual añadiendo algo más para completarlo, luego es el aspecto ecológico de mantener las zonas rurales pobladas pues para todos esos servicios que nos proporciona la naturaleza al fin y al cabo eh, que vengan que al final eh, nos vengan a los urbanitas también de una manera sostenible ¿no? que podamos seguir alimentándonos pero para eso de, de, de, tiene que estar esas zonas cuidadas y gestionadas sobre todo de una manera sostenible ¿no? y que son, esas personas del mundo rural son las que los que están ahí eh, al final los que vivimos en la ciudad nos vienen y pues eh, pues ya está pero son ellos los que están allí eh, los que lo trabajan y los que, los que lo hacen pero bueno que, pero que, que siempre desde una forma una forma también sostenible ¿no? otro, otro debate sería también esas ese modelo intensivo y destructivo de, de producir alimentos que, que tampoco que tampoco contribuye a esa transición ecológica más bien lo contrario. ¿no? Es otro debate también sí, sí, sí, para, sí, abrir, para, para abrir más melones <risa> <Alex>. <risa> ahí lo dejo, vale, vale, vale, vale. estamos no, pero, ya acabando ya, exactamente, la última pregunta que yo creo que, que puede ir en, una, en un tema que también va a la parte de, digamos egocéntrico ecocéntrico, que Alex tú mencionabas que es interesante a debatir es el tema de la felicidad o el bienestar ecológico, es decir, el modelo de felicidad o el modelo de, el modelo de felicidad, no de bienestar, el de, el de felicidad, ¿qué es ser feliz? ¿no? Uh -huh. eh, hay que repensarse ese modelo tan sutil que es la, la felicidad, ¿no? Sí. Eh, quizás ahí hay que trabajar sobre una, una campaña de, de felicidad. Sí, bueno, de hecho hay un, el, el, como es la... Eh, hay el de las, las siglas, ¿no? hay un, el, sí, el índice de felicidad hay una, es, un, es, una, es una organización de Naciones Unidas, no la SSDN, bueno, Aran igual lo sabe más, eh, que hacen todos los años ese índice de la felicidad, eh, clasifican a los países según diversas variables, no por, la, por, por su PIB, uh -huh. sino por valores como si cuidan a a las personas mayores, si hay un buen ambiente de calidad, si hay se cuida la sanidad y entonces eh, eh, ahí es por donde qué queremos ser, países más ricos que tengamos más dinero o países más felices que la gente viva mejor, mejor, uh -huh. con más calidad y eso es un debate que, que tendría que estar ahí también, claro. Eh, incluso ya algunos economistas, ¿no? eh, parece que hay un movimiento ¿no? de, de desterrar ya el PIB como forma de medir la riqueza de, de un país y poner otros indicadores que midan a los países por la riqueza de la felicidad de sus, de sus ciudadanos. ¿no? Y uh -huh. ahí está el debate que también es, es, es, es importante hacerlo. Sí, sí, sin duda. Y, y eso también impactaría en la calidad de vida, en nuestra calidad de vida de, de ciudadana del día a día y, evidentemente, en nuestros modelos de consumo, en nuestros modelos de interacción entre personas, en, la, en las prioridades. Que en este momento, si queremos ser egocéntricas y egocéntricos, eh, el, el, el ranking de prioridades tiene que verse profundamente revisado. Uh -huh. Sí, señora. Muy bien. Coro nos anuncia que se acabó ya la, la vemos fiesta. a Coro. Sí. <risa> Bueno, esperamos que sí, hayamos no, sido yo, interesantes no. y que no hayamos sido eh, muy chapas con la, con, con la gente No, por favor no, no, no. Ha sido muy, muy, muy buena la, la sesión de hoy, muy entretenida eh, y lo que queremos hacer ahora imagino Javier, que tienes preparado ¿no? lo que tenemos que decir ahora porque no. en la, sesión, en la sesión siguiente hemos aprendido muchas cosas en la de hoy y en las de los dos días anteriores, evidentemente eh, y ahora toca poner un poquito todo eso en práctica y empezar a diseñar nuestro, nuestro futuro. Así es. Y, y bueno, a partir del, del miércoles que viene, 17, pues eh, tendréis en la pantalla a menos gente, estaremos Javier y yo, básicamente. Y, y bueno, empezaremos a explorar el antropoceno. Oh. Casi nada. Sí. <ríe> y Javier, cuenta. Me, to me toca, nada, simplemente contaros que. Eh, tenemos tres sesiones de lo que hemos llamado diseño de futuros uh -huh. y aquí en los temas este lo que queremos demostrar es una, queremos trabajar sobre un, una línea que tiene que ver con el diseño de escenarios como escenarios de, de cambio climático, etcétera, que está basado en expertos, que está basado en datos estadísticos, que está basado en información científica, etcétera, que es un tipo de construcción de escenarios y nuestra idea es construir eh, diseños participativos de futuro, esto es diseños con los ciudadanos que tienen emociones, que tienen información imperfecta, que tienen desconocimiento sobre muchas cuestiones, pero que tienen intuiciones sobre lo que es el futuro. Y nos interesa más el trabajo del diseño participativo de futuros que el diseño de futuros en términos de escenarios con datos estadísticos y compañía. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, pues nos interesa porque pensamos que los ciudadanos, la ciudadanía, tiene eh, un conocimiento que deberíamos poner en valor. Y para ello hay que pensar el futuro. Y por tanto tenemos tres o cuatro sesiones que son más medio teórico prácticas, digamos, en las que vamos a diseñar futuros. El futuro de qué sucede si no hago nada y el futuro de qué sucede si hago algo. Bás, básicamente eso, ¿no? Pero antes va, discutiremos qué es el antropoceno. Entonces haremos una, un debate sobre el antropoceno y diseñaremos futuros. Así que estamos invitado a participar de estos, de estos pequeños talleres que lo hemos pensado siempre de una manera presencial y ahora pasamos al online y así que tendremos dificultades seguramente por ese tema porque la metodología está pensada para otra cosa, en otro enfoque, uh -huh. pero bueno, nos anima porque al final podemos innovar en alguna metodología que es diseñar futuros. Eh, esto tiene que ver, y con esto termino, en una, sola, en una competencia fundamental que deberíamos impulsar en la ciudadanía que es la competencia de anticipación. No hay manera de pensar el problema del antropoceno, el cambio climático y etcétera, si no desarrollamos la competencia de la anticipación. Siempre se habla de la competencia de resolver problemas. Bueno, esa es una, una muy importante, pero la nuestra tiene que ver con la gobernanza anticipatoria. Hay que anticipar y para anticipar tenemos que cómo se concientiza a, la, a las personas con la lógica de la anticipación es impulsar una nueva competencia que es esta y el diseño de futuros va en esa línea. ¿Estoy bien, Coro? ¿Hasta ahí estoy bien hasta o no? Hasta ahí muy bien, muy bien. Muy bien y gracias. nada, solamente para no extendernos en el tiempo y ser puntuales como hemos prometido todo el rato, eh, agradecer de verdad a Aran y a Alex, por supuesto a Javier aquí también. Eh, hemos estado muy a gusto, hemos aprendido mucho y sobre todo hemos pasado un buen rato ecocéntrico. O sea que nada, datroen eh, a este arte, neidú cogea, Es que ricasco, Es que ricasco. A ver, en, amor, en amor. Amor.